Castellanos por, a, por acompañarnos, la encargada de, de realizar el primer faladoiro de esta mañana, que, que eleva por título Espacio Público como Espacio Político. Lina es artista visual, máster en estudios interdisciplinares de género por la Universidad Autónoma de Madrid, ainda que la es colombiana, integrante del colectivo de muralistas Duo Amazonas con eh, Nati Andreoli, que andará por aquí cuando llegue. Eh, también forma parte de la equipa audiovisual de la Organización Internacional de Economía Feminista. Está esta semana aquí participando de las FEST, eh, realizando un obradoiro. La eh, semana que ven van a realizar una intervención mural eh, no con de Brión. Es eh, un auténtico luxo poder contar también con su experiencia, con su experiencia teórica, no coñecemento, conocimiento, tanto de muralismo feminista como eh, anti, anticolonialista. Entonces, bueno, más, se ha la palabra a ella. Gracias a todas por estar. Eh, tenemos 45 minutos más o menos y eh, luego hay un turno de preguntas para, para que ya podáis trasladar distintas cuestiones y vayamos hablando. ¿vale? Gracias. Bueno, buenos días. Gracias a todas por venir un sábado a la mañana a hablar sobre espacio público eh, en plena pandemia. Eh, yo un poco vengo a compartir una investigación que yo hice en mi trabajo final de, de máster en estudios de género, que lo hice sobre feminismo y muralismo y como los puntos en común que habían entre estas dos cosas, porque sorprendentemente no hay mucho escrito teóricamente sobre, sobre muralismo, ni desde el lado teórico ni desde, ni desde el lado artístico, hay mucha investigación de mujeres muralistas. Así que es una investigación muy, los primeros pasitos que puede seguir continuada por, por cualquier persona. Eh, pero ayer que estaba pensando sobre, esta, sobre sobre todo el nombre que tiene la, la charla, eh, siento que está un poco, o sea, esa investigación yo la hice hace dos años, y siento que está un poco perdida en el tiempo ahora, eh, porque pandemia. Eh, y pensaba cómo, cómo cambió la definición de lo que es el espacio público, en este momento y cómo cambió la manera política de habitar el espacio público en este momento. Entonces, si bien les voy a compartir como mi, mi investigación, quiero que piensen que es la normalidad antigua, desde la perspectiva de la normalidad antigua y también me parece como interesante que entre, entre las personas que estamos acá veamos como, ¿no? porque estamos viviendo este momento postpandémico, no, todavía no es postpandémico, todavía es pandémico eh, y, y cómo las, como las cosas han cambiado, cuál es el espacio público ahora y, y cómo como lo vamos viviendo. Eh, cuando yo empecé a investigar el muralismo y, y cómo se tocaba con, con el feminismo, eh, lo primero, como la primera noción que aparece es como esta cosa de hombre-mujer, Espacio público, espacio privado, ¿no? Eh, digo hombre hablando como la categoría universal de lo que es la norma y mujer como lo que se sale de esa norma, pero cada uno entendemos que pueden ser cosas distintas, ¿no? Eh, y como el, el espacio doméstico ese ha sido siempre el espacio de la mujer, ¿no? Como en la casa, con los niños, limpiando y el espacio público es el espacio que le pertenecía al hombre, eh, donde se hacen negocios, donde hay ocio, donde se hace una vida política, eh, pero son como dos nociones que siempre estuvieron separadas, mientras que para las mujeres el espacio público parecía más como un lugar de tránsito, eh, de voy de la casa al supermercado y del supermercado al colegio y tan, tan, tan, un lugar de tránsito, no como de quedarse y habitarlo y ahí hay como una diferencia muy grande en cómo se entiende el espacio público. Eh, pero de nuevo yo hice esta, esta um, investigación, yo, llevaba, yo vine a estudiar acá el máster de, de género, llevaba ocho meses, nueve meses siendo migrante latinoamericana en España. Y uno entiende cosas de la migración y lee cosas de la migración y lee cosas del colonialismo pero hasta que uno no viene acá a vivirlo, hay cosas que uno no termina de entender del todo y cuando te pasan como por primera persona. ¿no? Entonces yo siento que mi investigación también está muy parada desde el lado del feminismo, porque venía yo estudiando eso. Eh, sí. Yo soy migrante hace casi ocho años de mi vida, nueve tal vez, casi diez, eh, que ya creo que es una cosa que hace parte de mi identidad como ser migrante, soy colombiana, pero viví en Argentina casi siete años antes de venir para acá y ahora resido acá, en Madrid. Eh, y vas entendiendo cómo las diferentes categorías que te atraviesan como ser humano se manifiestan en el espacio público. ¿no? Acá, si bien mi... Y eso es lo que, lo que quiero que además piensen cada una, como el, el, el, la, la relación que tienen con el espacio público antes de pandemia, es, por ejemplo, yo soy colombiana, nací en 1990 en Colombia, un momento de Colombia maravilloso para nacer, eh, donde la guerra con el narcotráfico finales de los 80, comienzos de los 90, era una cosa loquísima y como muy, muy, muy violenta, que sucedía donde En el espacio público, en las calles. Lo que pasa con Colombia es una cosa muy particular y es que la violencia en Colombia generalmente se ha dado en el campo, y nunca en las ciudades, como las personas que hemos vivido en las ciudades, pocas veces hemos tenido como contacto directo con la violencia, digamos, institucional, de, de, tanto el narcotráfico como el paramilitarismo. Eh, pero justo en los noventas, eh, por un montón de factores, esa, eso se, se traslada a las capitales, ¿no? a Bogotá en especial, que es donde estaba como toda la burguesía y todas estas cosas. Eh, y yo nazco en ese momento y no sé, como no, como me acuerdo como de mi hermano contarme que mi hermano mayor que él recuerda yo vivo en Bogotá cerca a un periódico a un periódico nacional en el que Pablo Escobar puso como una de las bombas más fuertes que puso eh, pero con cerca les estoy diciendo que así estará 15 kilómetros de mi casa, una cosa así, se pone una bomba muy fuerte, esto en el 89, si no estoy mal, y la, la como la onda expansiva que genera esa bomba, llega hasta mi casa, rompe los vidrios de mi casa y mi hermano me dice que su primer recuerdo de niño es caerse de la cama por una bomba, que es una cosa que a mí no me deja de dar vueltas en la cabeza, y claro, como... Para mí, entonces yo nazco en este contexto, para mí salir a la calle como colombiana es salir a la muerte, en un montón de sentidos, es como yo no voy a salir y de hecho en ese momento me contaba mi madre que era, era así, como de tu, de tu padre va a salir a trabajar y no sabemos si va a volver, como se sentía, se, se vivía eso en Colombia como de no sabemos qué va a pasar una vez que salgas a la calle. Y bueno, eso te marca en cómo te relacionas y en cómo entiendes el espacio público, ¿no? el espacio que se supone en el que estamos todas las personas, en el que se supone que tiene que ser democrático, en el que nos enfrentamos a la otra edad, en el que performamos nuestras identidades y la ponemos en contacto con las... Bueno, no. Eh, yo, entonces, ta, nazco en Colombia, ta, ta, ta, ta, el espacio público en un país tan, tan particularmente violento, es como que la calle no termina de ser el lugar en el que yo me sentía más cómoda, además de todo soy mujer, Ojo, por ahí también otro tipo de violencias es que lo sabemos todas las personas que, que somos mujeres oh, y diversidades, eh, de cuidado con la calle, cuidado en, en como que te vuelves como hasta máster en, en, en diseñar rutas para llegar a donde tienes que llegar sin pasar por la calle que no te gusta cuando te dijeron tal cosa o cuando, ¿no? Como ninjas, ninjas así como transitando la, la calle. Eh, y además, lo, lo otro es que yo soy bastante chiquitita eh, y flaquita, y siempre me pareció que yo soy súper buena presa cuando estoy en la calle. Tipo, me hacen así, me tumban. Entonces, eso a mí también es como, la corporalidad también es un factor en, cómo, en una cosa y en cómo vivimos las calles. Entonces yo, espacio público cero, espacio público cero, un país que, como el mío, que no solemos manifestarnos como en, en marchas y estas cosas, no porque no queramos, sino porque tenemos un imaginario violento de sales a marchar, apareces, estás desaparecido, muy probable. O sea, es como, como que salir a marchar es como, se considera como buscarse una muerte fácil o algo por el estilo, como, pero como si te, o sea, uno dice voy a marchar y mi mamá es perolina, ¿cómo se te ocurre salir a una marcha? Vas a, te van a desaparecer. Hay una normalización de la violencia y de, de, de estas cosas sistemáticas que el espacio, público no es, el espacio público no es un espacio político para nosotros como colombianos. Eh, nos lo quitaron, nos lo quitaron totalmente. Y eso es muy triste. Y no te das cuenta de eso, ¿no? porque uno, uno no se da cuenta de lo que pasa en su casa o no se da cuenta que es diferente cuando va a otra casa. ¿Qué pasa? Yo me mudo a Argentina cuando termino artes, eh, yo estudié Bellas Artes. Me mudé a Argentina como, sin entender muy bien qué estaba haciendo profesionalmente, pero digo, bueno, vamos a Argentina a ver qué pasa. Eh, y Argentina lo que tiene, y lo habrán visto sobre todo las personas que siguen un poco el movimiento feminista de Ni Una Menos y estas cosas, lo que tiene Argentina es que tienen una cercanía con la calle maravillosa, preciosa y envidiable. Eh, están muy acostumbrados a salir a la calle a protestar y como hacerlo muy fieste, hacerlo muy multitudinal, muy, muy de cancha, ¿no? Muy esta cosa futbolera también que tienen los argentinos, que está muy dentro de su cultura. Y eso lo llevan a la política. Y, y yo como, wow O sea, como no, las primeras veces que yo fui a una marcha en mi vida fue con 20 años viviendo en, en Argentina. Y como, ah, esto se siente estar en la calle. Ah, puedo estar con mis amigas bebiendo. Ah, no hay nadie sacándome fotos porque me van a desaparecer pasado mañana. Como, ah, el espacio público es un espacio que puedo habitar desde un montón de lugares como fue la primera vez que yo sentía que estaba habitando el espacio el espacio público y no transitándolo como ah, puedo quedarme en la calle diciendo lo que quiera que o sea sea ni una menos sea lo que sea justo yo estuve como por los años en los que el movimiento de ni una menos nació 2013 y empezó como a, a tener como una gran fuerza en, en los años posteriores eh, y yo como, wow qué, qué lindo, como tienen una presencia en la calle, como yo nunca la tuve, como nunca a mí se me pasa por la cabeza salir a la calle a, a nada. O sea, para mí la calle es como paso porque tengo que ir a la casa de una amiga o bueno. Y justo también en esa búsqueda un poco política, yo creo que para las personas mujeres que vivimos en, en ese momento Argentina era imposible que no te llegara el ni una menos, que no te tocara, porque había como un movimiento precioso. Eh, es algo que evidentemente terminó influyendo mi, mi trabajo como artista, que yo todavía no pintaba, yo estudié arte, sino agarré un pincel en toda la carrera. Yo no sé qué hice, pero nunca pinté. Eh, pero siempre, bueno, como con ganas. Y yo ahí empiezo a, a estudiar escenografía eh, en el Teatro Colón, como que me da curiosidad la escenografía. Eh, empezamos a pintar telones gigantes y ahí da, a mí me da una curiosidad muy, muy grande el, el, el gran formato. Y al mismo tiempo, como todo esto político que está pasando, es como, ah, está pasando algo en la calle y el gran formato, tan uno más uno, dos, muralismo, cortita. Eh, yo como, vamos a ver qué pasa. Yo luego me di cuenta que el muralismo es como, el, el, para mí es como el centro de un montón de, de preguntas políticas que tengo eh, y en el que le encuentro como sentido o un lugar a preguntarlo. Eh, empiezo a hacer muralismo y... Claro, cuando, cuando eres muralista o cuando trabajas en la calle, lo que tiene el muralismo, a diferencia de otras, de otras herramientas, de otras técnicas artísticas, es que es en la calle, ¿no? De que estás en la calle, trabajando en la calle, habitando la calle, interviniendo en la calle. Eso es un montón. Eh, la relación, la, la quebradura que yo tuve que hacer con el hecho de que puedo salir a la calle, de hecho no lo hice sola, yo estaba en un taller de pintura y conocí a Nati, que es mi compañera con la que pinto, y las dos como con ganas de, como ah, lindo salir a la calle, ¿no? Sí, lindo, lindo. pero y cuando quieres, no, bueno, no sé, bueno, es que me siento como rara en la calle, porque claro, todas las experiencias que tenemos nosotras de haber habitado la calle aparecen, como que te tiran el piropo, que estés insegura de que te roben algo, y es como, no solamente tengo que habitar la calle, sino que tengo que estar trabajando, y tengo que estar como muy segura de lo que está pasando. Y yo creo que ahí hay como un quiebre, no como un quiebre de, de la seguridad, de necesito dejar de transitar para empezar a habitar. El espacio público también es mi espacio y tengo cosas que decir. Eh, según, según lo que yo investigué, también hay como... Los hombres y las mujeres llegamos al, al arte urbano de maneras muy distintas. Eh, los hombres están acostumbradísimos pero acostumbradísimos a habitar la calle como con amigos y salen y esta, esta historia se repite un montón como de, de, de que eran muy chiquititos y estaban tomando cerveza con todos sus amigos y alguien llega con una lata y entonces dicen como así ah, si vamos a reírnos y hacemos la primera raya tan tan tan tan tan tan y hay como una cosa que se empieza a hacer como desde muy pequeños eh, y con una libertad y como con un ¿Cómo decirlo con un sí con libertad como con tranquilidad, como con una cosa social, de salir en grupos de ellos, tan, tan, tan, y ahí muchos se quedan como, ah, mira que la lata me gusta, y por ahí empiezan a aparecer grafiteros muralistas. también cambio, las mujeres eh, es un proceso totalmente opuesto. Generalmente, y me encuentro muchas chicas que son grandes pintoras en casa, que son grandes ilustradoras en casa, y que después de hacer como un recorrido artístico y de tener como como un montón de herramientas, tanto conceptuales como técnicas, dicen como ahora sí creo que voy a salir a, a la calle, ¿no? Como uno viene como desde la… los hombres vienen como desde la libertad y como desde probemos y desde la experimentación, que es precioso, y nosotras pareciera que hasta que no, no nos sintamos como lo más seguras posible no salimos a la calle. También porque cuando eres muralista y pintas en la calle estás, más allá de trabajar en la calle, estás trabajando frente a los ojos de la gente, frente a los ojos de a unos tamaños muy grandes, y es como si comete un error, pueda cometer un error delante de absolutamente todos. Y qué vergüenza, y no, y bueno, y las que somos artistas acá sabrán que nuestro, nuestra confianza con nuestro trabajo siempre es un tema de esto está muy mal, esto está muy mal, esto está muy mal. Bueno, esto que está muy mal, ahora tienes que hacerlo delante de todo el mundo. Y es como... Entonces, tiene que haber como existir un, un, un ejercicio ahí de confianza hacia, su, hacia el propio trabajo, hacia el cuerpo, hacia el habitar la calle, que nos demoramos muchísimo más como en, a, en hacer ese proceso y en animarnos mientras, mientras que los chicos eh, salen fácilmente a la calle. Y esto es como, yo ayer pensaba como, bueno, el espacio público es, creo que es como la vida, como la vida misma, cuando espacio público hablando como en términos de calle, es el lugar donde se manifiestan y donde vemos absolutamente todo lo que nos atraviesa y nos estructura como seres políticos que somos. Eh, lo que yo les decía es que en ese momento, claro, como que yo lo vi mucho en términos de, de, de mujer, hombre, feminismo, tan, tan, tan, eh, pero ahora siendo migrante y viviendo acá en España, eh, claro, las, por ejemplo, cómo funciona el, el espacio público para las personas que no están legalizadas o con, o con regularización de papeles o que están acá en una situación, es no salgas a la calle, no es como no te pongas en riesgo, es literalmente no salgas a la calle, se va a trabajar y eso es todo. Pero no se te ocurre estar en un bar porque te llegan a meter unos papeles y para afuera. O sea, entonces es como, como ah, todo es una situación de riesgo cuando no eres el sujeto universal y todo eso se atraviesa en la calle porque pareciera que no... No sé si conocen a una escritora que se llama Crist Cristina Morales, de que tiene un libro, que lo publicó el año pasado, eh, una novela que se llama Lectura Fácil, si, lo, si no lo han leído se lo super recontra recomiendo, y las charlas de Cristina que son como, a mí como, como migrante me da mucha, como migrante y, y, y feminista de colonial que soy, me, me llena de mucha alegría que hayan mentes eh, blancas diciendo las cosas que ella está diciendo, así que se lo recomiendo mucho. Pero ya en este libro de lectura fácil está hablando de cómo las ciudades y todo está diseñado, bueno, uno de los temas que habla, porque habla muchas cosas, para las personas que caminamos, ¿no? Como si no caminas, buena suerte. Mira cómo te manejas en la calle, porque a nadie le interesa que acá estamos pensando en que las personas que viven en el espacio público tienen dos piernas y tienen dos piernas y saben caminar, ¿no? Y si te sales de eso, ni idea y no nos interesa. Entonces, es como, claro, lo que es el sujeto universal es un montón de cosas. Una persona que camina, es un hombre, es blanco, es heterosexual. Las experiencias de las diversidades de identidad sexual en la calle son tremendamente violentas, ¿no? Porque es como, no, no, no, no, no. O sea, acá solamente viene la, el sujeto universal y lo que se salga de eso tiene que estar preparado para las violencias por no ser lo universal. Pero entonces ayer pensaba en, en cómo cambió eso. O sea, como que todo esto que les, yo les estoy diciendo que era como lo que había pensado hace unos años y era, era en, la, en la normalidad, en la anterior. Porque de repente con pandemia es como, ah, lo que se volvió un privilegio es quedarse en casa. Y las personas que tienen que salir al espacio público, en este momento es un salir a enfermarse y salir a a morir, ¿no? Como, como, como de repente quedarse en casa pasó a ser de los privilegiados y salir a la calle eh, otra cosa. Y eso lo, es, es, luego lo vemos como en, en Latinoamérica en este momento se, es donde digamos que está el virus como más grave en un montón de sentidos porque obviamente que no tenemos eh, las estructuras económicas, ni sociales para mantener una pandemia en la manera en la que se hizo en Europa. Casi todos los países de Latinoamérica siguen en cuarentena, casi siete meses de cuarentena para una zona, para la zona con más desigualdad social y económica del mundo. Las consecuencias de esto van a ser abismales. Eh, y... Ahí es donde podemos ver, o sea, como yo en este momento, no sé si saben, pero en este momento en, en mi ciudad, en Bogotá, están pasando unas cosas muy fuertes porque hace un par de, un par de días un pol, unos policías mataron a un, a un señor que iba borracho por la calle con la excusa de pandemia, por cierto, que ojo con las cosas fascistas que se, que se están destapando con eso, lo mataron porque estaba en la calle, borracho, y lo mataron a punta de, de descargas eléctricas. Eh, grabado por un ciudadano, subido a las redes sociales, y la gente obviamente eh, salió a protestar con la misma violencia con la que se nos está tratando y con la que se nos ha tratado durante tantos años en Colombia. Y, ahí, y me daba mucha risa porque hay fotografías como de de multitudes, claro, porque cuando salimos a la calle, al parecer, salimos a prender fuego, literal, y era como, yo decía, nadie está pensando en COVID, hay como COVID, distancia social, como a nadie le importa, no, hay nadie con máscaras acá, nuestros problemas, el menor de nuestros problemas en este momento para Latinoamérica, muchas zonas de Latinoamérica es el COVID. Eh, y veía esa, esa imagen y decía como, claro, el espacio, el espacio, y decía como el espacio espacio público, como espacio político, el espacio público como espacio político, eh, que diferencia la manera en la que nos acercamos al espacio público desde lo que nos atraviesa como seres políticos. Eh, y, y como que yo como que les quiero preguntar un poco eso también a ustedes porque me quedaba pensando como bueno, pero entonces en pandemia ¿qué era el espacio público?, y dije, como bueno, el internet tiene una cosa de espacio público en el que se supone, igual que las calles se supone que todos tenemos un acceso democrático. No, pero bueno, digamos que sí. Y ahí también pasan cosas y las violencias que pasan también en, en el internet como espacio público son violencias que puedes ver en las calles. Es como que se comporta, como que de repente esa realidad que estaba ahí vuelve la, al internet. No sé qué les parece, o sea, si ya me dirán, si les parece que el internet puede llegar a ser como un espacio Público, el nuevo espacio público en este momento en que la, nuestra, nuestro tránsito y el, y el habitar, sobre todo el habitar que fue lo que nos quitaron el espacio, las calles, como a dónde va el espacio público ahora, como cuál es el espacio público, y eso lo pensaba ayer en la ducha y les iba a preguntar porque no tengo ni idea. Eh, y también cómo, cómo ese concepto de espacio público cambia de un momento a otro, ¿no? parece que en cuanto, en cuanto que nos quitan el privilegio, de poder salir a las calles, que es como una cosa que lo que les, con lo que les contaba con lo, con lo de ser colombiana, es que yo siento que nunca tuve el espacio público, eh, nunca fue una herramienta para mí, nunca fue un espacio para, para poder decir, para mí ser muralista implica un montón por eso, es como estoy en la calle y no solamente estoy en la calle transitándolo, sino que estoy habitando y estoy interviniendo este lugar. Eh, para un montón de personas, yo supongo que eso, y estoy en Europa haciéndolo con este color de piel, estoy haciéndolo, y es como para un montón de personas eh, creo que resultará súper cotidiano y como que no verán como grandes hazañas en eso, pero yo siento que es como reforzar un montón de cosas con las que, que me atraviesan, ¿no? como mujer, como latinoamericana, como migrante. Yo pensaba como, yo soy muy realista porque, porque tengo una situación legal en este país como correcta, llamemos, no como tengo mis papeles en orden. Y como yo, ¿qué haría si yo no tuviera mis papeles en orden? No estoy muy segura que yo pudiera ser muralista. Es como yo no podría desarrollar mi profesión porque estar en la calle es un riesgo, sobre todo cuando estás llamando la atención porque estás en una grúa, es como, llamar la atención, seguro que llamas. Eh, y decía como yo no podría trabajar de lo que yo quisiera trabajar si no, si no tuviera como eh, el privilegio de que mi exnovio alemán se quiso casar conmigo. Y acá estamos. Y acá estamos. Entonces eso es como, como que me parece interesante que cada una piense la, la, las formas en las que las está atravesando sus estructuras políticas, no solamente a ustedes sino a los otros, a la, las personas con las que conviven en la calle. Eh, salir a la calle para un montón de personas es un acto de valentía, es un acto de revolución eh, y por ahí no lo estamos notando porque estamos como súper acostumbrados a salir a la calle porque nos parece lo más normal del mundo. Es como, bueno, ¿por qué te parece lo más normal del mundo salir a la calle cuando para otras personas resulta que de verdad puede ser como el acto más, más valiente que puedas, que puedas hacer? Y en estos casos pandémicos, es como las personas que tuvieron que salir a la calle son las personas que o salían o se morían de hambre, ¿no? Como ahí ya hay otra cosa que parece que el género en estas cosas se volvió fue una, cosa, una cuestión más de clase y una cuestión más de raza también, ¿no? quiénes estaban saliendo, las, las personas los migrantes, que sí o sí tenemos que salir a trabajar, porque además obviamente que no tenemos ni seguro de desempleo ni ninguna de esas cosas, y al final fuimos como las personas que salimos a morir, y es lo que está pasando también en Latinoamérica, es como eh, a quién está afectando esta pandemia también, en, sí, que nos ha afectado, que me acuerdo que vi una noticia de que Madonna desde su tina bañada en leche, una cosa así, había dicho que, que este virus nos había unido como humanidad, porque nos afectaba a todos, desde su tina, decía, y yo como, eh, pero, pero, que, pero que es esta locura, o sea, como, y sí, bueno, obvio que todos tenemos un cuerpo y que nos puede dar el virus absolutamente todos, pero el, el acceso a la salud que tengamos absolutamente todas las personas, las condiciones en las que vivimos, las personas con las que compartimos espacios, como, esto, esto, yo no puedo creer que haya alguien, pero claro que tiene que ser una, una mujer blanca, que está en su tina bañada en leche diciendo esas cosas, que el virus es democrático. El virus no tiene absolutamente nada democrático. El espacio público no tiene absolutamente nada democrático. Eh, pero hay que seguir peleando ese espacio como un lugar democrático. Mi manera, yo la hago desde, desde los pinceles, desde lo que pinto. Para mí lo que les decía, estar ahí implica un montón de cosas y lo que estoy pintando también. Eh, siento que además le robo un montón de espacio, a, a, no le robo, le compito mucho a la publicidad, ¿no? Como se quedan con unos tamaños que tienen los mejores tamaños y, y es como, bueno, si me das el mismo tamaño que una publicidad, pues no te voy a pintar a una chica de 21 años, eh, hermosa, blanca, flaca, con pelos, ¿no? Como, bueno, a, a, vamos a, a intentar como traer otro discurso, pues no, no, no se trata como de competir, sino como de dialogar, ¿no? como para eso está el espacio público, para vivir los, los seres políticos que somos, y es como a mí me pasa esto, a ti qué te pasa, a ti tatatán, a ti tatatán, ta, eh, y cómo lo convertimos como ese lugar de, de diálogo, porque si seguimos como, como, hay como muchas cosas que construir en la manera en la que habitamos el espacio público, es más, el, la definición de espacio público creo que en este momento está en el aire, eh, y me parece como importante que, que, la, que la pensemos y que sobre todo la entendamos que es, el lugar en el que somos seres políticos y en el que todos deberíamos poder ser seres políticos de la misma manera. Eh, eso. <risa> no, sé cu no sé cuánto tiempo pasó. Bueno, intentemos un amarse, bueno, ¿no? Pero bueno, bueno si, si queredes podemos o puedo hacer alguna pregunta. Sí, primero, o, luego, o si saltarés alguna pregunta por ahí, también podemos... ¿Alguien quiere consultar algo? Primero, no. Entro yo otra, entonces. <risa> eh, Lina, a mí me gustaría un poco que nos contaras algo más de, de cómo, cómo, cómo es la experiencia de, de trabajar conjuntamente, ¿no? porque me parece que también este punto do-colectivo do eh, está muy reñido con la masculinidad de ese Mónica. Entonces. Eh, Ecoindividualismo, ecocapitalismo, ¿no? Entonces me parece que ese posicionamiento que también hace es político de, de, de trabajar de una manera completamente cooperativa, ¿no? sí. sin, sin que existan espacios de división que determinen esto oficio a una persona, esto oficio a otra, sino que a peza es totalmente colectiva, me parece muy interesante también como posicionamiento. Feminista, tal vez, uh -huh. eh, como posicionamiento artístico. Claro. En el mundo. Lo, lo, bueno, si sí, yo trabajo con, con mis compañeros, siempre hemos trabajado en dúo. Nos encanta, nos encanta y se lo recomiendo a absolutamente todas. No saben lo, lo hermoso que es pintar con alguien y como no estar solo en, en la batalla de la pintura. Eh, pero nosotros lo hicimos por lo, por lo mismo que les contaba, como de, por miedo a salir a la calle con Nati fue como, tengo miedo de salir, a, o sea, como tengo muchas ganas, pero no sé por dónde empezar y cómo hago. Y bueno, salgamos juntas, bueno, dale, salgamos juntas. Y a mí, trabajar con ella fue que me trajo un poco la, la seguridad de, de trabajar en la calle. Luego, cuando estaba investigando sobre muralismo y feminismo, y sobre dónde, dónde había empezado como el muralismo hecho por mujeres y todo esto, entonces, como bueno, vamos a México… Eh, que está pasando en México y están como la triada de, de rockstars del muralismo mexicano, que por cierto los tres, eh, Siqueiros, ¿cómo se llama el esposo de Fría Kahlo <risa> Diego Rivera, <risa> eh, todos con asistentes mujeres, ¿no? Los, los, ellos. y en un momento las mujeres que los asistían porque decían que hacían la, la mayor parte del trabajo, ellos decían que les gustaba trabajar con mujeres como por eh, la prolijidad con la, que, con la que trabajaban las mujeres. Muy loco como además te, te, te ponen como una categoría estética por ser, por ser mujer, rarísimo. Eh, y casi todos como con, con asistentes mujeres, y en un momento estas asistentes mujeres se ponen a hablar entre ellas, es que es como la historia del feminismo repetida en todos los espacios, se dicen como... Nosotros acá haciendo, el, y como porque no hacemos algo nosotras, ¿no? Como que es esto es tan raro, como les están pagando un montón de dinero en ese momento. Claro, era cuando Siqueiros estaba pintando el Banco Nacional de yo no sé qué en Nueva York, bueno, plata. Eh, y ellas, y hay como la primera muestra que yo encuentro de muralismo hecho por mujeres, es un ejercicio colectivo que se llama Mujeres Muralistas, y firman como Mujeres Muralistas, y no aparecen nombres... Bueno, luego puedes mirar quiénes eran estas personas, pero digo como que esta cosa de la individualidad no apareció. Yo en ese momento, yo ya trabajaba con Nati y nunca firmamos con nuestros nombres, firmamos era como de Amazonas. Y yo como, ay, qué cosa tan extraña esto y tan bonita. Entonces, como eh, siento que hay una cosa política de organización por parte de las mujeres, pero es lo que les digo, como la historia del feminismo, de juntarse a hablar con las amigas y como, me está pasando esto, me está pasando esto, me está pasando esto, ¿no? Eh, y de eso cómo se convierte, bueno, que lo personal es político, y de cómo esas charlas se convierten en unas cosas absolutamente impactantes en todo nivel. Eh, a mí me encanta pintar con mi amiga, eh, yo con Nat o sea, esta cosa, bueno, que ya saben, pero que es más falso que cualquier cosa de la rivalidad entre mujeres, yo creo que es de las cosas más falsas que el patriarcado ha dicho, porque conozco mi, las amistades femeninas me parecen como una de las cosas más potentes y como unas, unos niveles ahí de conocimiento con el otro muy fuertes. Eh, no porque seamos seres divinos ni mucho menos, sino porque la comunicación entre mujeres somos muy abiertas entre eso. Y por cierto, invito a los hombres a que abran un poquito, ¿no? comuniquen un poquito. Eso también es político. Eh, a mí me encanta pintar con, con mi mejor amiga. Es como... Es un ejercicio divino, es como de chiquita, yo me imagino que será como mi sueño. Como, ay, quiero viajar con mi mejor amiga y estar pintando. Y, y pasó, y pasó, y, y una seguridad en confiar también en, en, en ella, ella confiar en mí, como, como, te, está, como te estás despejando del diálogo, ¿no? De, ¿no? de no, yo llego y pinto esto y me voy, sino de que hay un diálogo entre el lugar, hay un diálogo entre el muro, entre ella y entre mí. Ella siendo argentina, yo siendo colombiana, eh, ta, todas estas cosas empiezan a, a, a dialogar y entre más diálogo haya y es lo que les digo respecto del espacio público también, ahí llego Nati. Eh, eh, más rico no y como, más, como con más matices y como más diverso ¿no? porque ya suficiente de, de, la, de la universalidad del hombre pintando y hablando y construyendo y escribiendo y eh, basta de eso, o sea, como ya, ya, ya te escuchamos, ya, llevamos 2.000 años escuchándote. Eh, vamos a, a buscar diversidades porque, bueno, en la, en la diversidad está, está la riqueza de lo que somos como especie. Supongo yo, espero. Así que, bueno, eso, eso esa es desde, desde mi parte la experiencia colectiva que tenemos con Nati, eh, que también, obviamente, creemos que es una cosa política. Eh, bueno, experiencias, se imaginarán que millones y unas de personas siempre comparándonos, de, de decir como, tu amiga pinta mejor que tú. ¿Quién, primero, quien te preguntó y segundo, bueno, violenta. Eh, y también muy loco, como cuando, es muy, muy, muy raro que, que justo, justo me juzgue a mí por ser violenta en esa situación, pues como estoy pintando tranquilamente, viene una persona a acercarse, a darme una opinión, a darme una opinión que implica directamente a mi compañera de trabajo y es como, perdón, pero eso es violento, eso es muy violento, es como, pero, ¿pero cuántos códigos sociales te pasaste en este momento? Y nos pasó mucho en Grecia, eh, hay como una cosa ahí que, no sé, sí fue nuestra experiencia, pero en Grecia hubo como un, no sé si es que, bueno, en fin. Eh, y es como, que es esta violencia y por qué me la tengo que aguantar? Eh, y yo un poco pensando en estas cosas que les contaba de Colombia y de Bogotá, y es como, que también es una pregunta que les quiero hacer y algo que estaba pensando mucho últimamente, y es como, sí, como que nos dijeron que la violencia nunca es la solución eh, a nada, pero ¿qué pasa cuando sistemáticamente te han tratado con violencia? Como, ¿cuál es el lugar de la, o sea, cómo responder con flores a la violencia qué tan válido es, qué tantas cosas estamos consiguiendo a través de eso. Eh, por ahí podríamos pensar una nueva forma de entender la violencia política y de, de usarla como, como respuesta a la manera tan violenta en la que nos están tratando. Eh, y es lo mismo que pensaba cuando este chico se acercaba y nos me decía que, que, que pintábamos distinto y que la mano estaba mal. Y es como, yo intento calmarme, respirar, eh, y es uno el que pasa por ese proceso, ¿no? Y uno es el que se, se come la rabia y el mal momento y luego uno tiene que seguir pintando con esa mala rabia y es como, voy a intentar ser el ser humano que yo quiero que habite este, esta, esta tierra y es decir como, mira, no te pedí tu opinión, muchas gracias. Pero que también creo que es válido como decirle a lo argentino, andate a la concha de tu hermana, hijo de puta, o sea, como... Porque vienen y, y, y, y te atacan y, y también hay que... Me parece que hay un montón de cosas para pensar respecto a la, a la respuesta violenta cuando te vienen con, a ponértela. Eso. Desde, eh, hay una cosa que nos llama mucha atención a, a nosotros en STH, eh, cuando empezamos a investigar eh, todo tema, sobre todo de arte a cultura urbana, ¿no? sobre todo arte urbana, y muralismo y demás y eh, enseguida eh, empezamos a ver muchas respuestas eh, similares en Latinoamérica. O sea, nos consideramos que estades muchísimo más avanzadas en la unión, en eh, el eh, no trabajo colectivo a ese respecto, ¿no? que está bien también de construirse, porque Europa siempre piensa que somos los primeros y e los mejores en todo. Eh, eh, mentira, ¿no? Mentira, mentira. Entonces, eh, bueno, es eh, una cosa que hablamos incluso internamente, ¿no?, de, como a, a diferencia de dos diálogos se de las reflexiones entre las entre personas, las artistas que, que trabajamos que son desde allí y e las que son europeas. ¿no? Como hay una reflexión mucho más profunda y e nos estamos ainda como rascando a superficie ¿no? para, para mm. algunas cosas. Mm. Eh, para nosotros, evidentemente, que somos una cooperativa, o colectivo é fundamental, quería preguntarte cómo valoras la situación del sector tanto tú que estás aquí como, como te esa solidaridad de España, Latinoamérica, ¿no? desde el punto de vista de, la, de la organización colectiva de las artistas. ¿no? ¿Crees que existen suficientes redes de apoyo e intercambio de experiencias de las que trabajar? Eh, ¿O tenemos todavía que juntarnos más eh, y colaborar más? ¿Cuántas preguntas? Eh, a ver, hay una, hay una diferencia, es verdad que hay una diferencia, Entonces, yo creo que, en, bueno, acá hablo, ¿no? hablo en nombre de los latinoamericanos, pero yo siento que hay una colectividad mucho más a la mano, eh, que de nuevo viene mucho como de del, del lo opresivo, ¿no? Como de lo, de hay que, creo que hay unas maneras comunitarias, siempre, siempre tenemos otras formas, ¿no? A nosotros nos llegó la colonia, eh, España nos llegó en 1492, así como... Eh, a romper un montón de nuestras formas, que no significa que fueran mejores, que fueran peores, que éramos caníbales, que digan lo que quieran, eran distintas y hemos, todos estos, desde ese momento hasta el día de hoy hemos estado intentando como acomodarnos a la visión de Europa, de cómo debe ser una sociedad, de cómo debe ser una democracia, de cómo debe ser un hombre y una mujer, eh, y ahí hay muchas cosas, o, o otra vez, hablemos de violencia, como llego, pum, te pongo una cruz y si no estás de acuerdo, eh, al panedón. Eh, es una violencia que se siente todavía ahora, ¿no? Como eh, yo, no, yo me tuve que casar con un alemán para estar acá sentada hablando con ustedes. Parece una pelotudez, pero no lo es. No lo es. O sea, yo tuve que hacer cosas legales como para poder estar medianamente tranquila y no estoy tranquila del todo siempre. Entonces, ¿no? como, ojo, ojo con esas connotaciones de, de colonia que están más, están más vivas que nunca. Y, y creo que eso también es como en Latinoamérica tenemos mucho, la colectividad es nuestra forma de supervivencia. Eh, es, lo que, es lo que nos sale porque es que solos, solos no llegamos a ningún lado y eso se ven en experiencias tanto de diferentes formas. También somos como personas mucho más sociales en el sentido como del baile, como las reuniones sociales son como cosas vitales para nosotras, como tenemos como un ejercicio del ocio y de la colectividad absolutamente distinto que creo que se, que se traslada en maneras de trabajo, en este, en este caso en el arte. Eh, yo pasa que como mis últimos años de residencia fueron en Argentina, tengo como más cerca el ejemplo de Argentina, pero la cantidad de muralistas que hay allí, eh, talentosísimos, y talentoso sobre todo en el, en el sentido de, de tengo algo que decir, ¿no? Tengo un, acá en España hay muralistas con unas técnicas que los ves y dices, como esto es una locura de hermoso, pero hay como algo que se... Que es, y, y, ¿Y qué? Y qué, y, ¿Y qué pasó? O sea, y qué, ¿qué te pasa cuando estás pintando? ¿Qué es lo que quieres decir? Que qué linda que es esa chica así, hermosa, y te quedó pintado precioso, pero ¿y...? Eh, eso, eso es todo. Entonces, yo siento que hay como un grito y una cosa muy latinoamericana, de tantas cosas que están pasando en Latinoamérica, que, que como latinoamericanos nos atraviesan un montón y es como imposible ignorar eso en nuestros discursos. Eh, como no estamos, como a mi opinión, no estamos tan obsesionados con la técnica y con la belleza por la belleza. Eh, belleza en términos europeos también, obviamente. Eh, sino como estamos buscando formas, como que entendemos que fuimos colonizados incluso en el concepto de belleza, en la forma de, de pintar. Obviamente yo cuando estudié artes, todos pintores europeos, tan, tan, tan y esto es lo bello y esta es la manera correcta de, de pensar, y cuando llega el feminismo y cuando llega el decolonialismo y todo esto, que lo que haces es poner en jaque esos, es como ah, que te dijeron que era cierto, bueno, vamos a repensarlo, eh, yo siento que eso mismo está pasando con el hacer del artista, es como, ¿quién dijo que esta es la manera de pintar hermosamente? ¿Quién dijo que...? que hay formas de hacerlo y no hacerlo. ¿Quién dijo que de lo que hay que hablar es, no sé, hay ciertos temas que se repiten en el muralismo? Y como, bueno, vamos a buscar, vamos a deconstruir lo que es el muralismo también, ¿no? Y creo que es una cosa que, es una charla que debería existir constantemente entre, en, en la profesión que, que tengan, ¿no? Pero sobre todo, bueno, hablando de arte y en, en espacio público. Eh, y eso solamente puede suceder colectivamente. Eh, y en, el, en, el, en la discusión con el otro, y, si no, porque no, no, no puedes quedar sola de construyendo tú, tus propia, tu propia cabecita, porque si no es como dar vueltas en círculo en tu, en tu propia cabeza. Entonces yo creo que por eso en, en, en Latinoamérica es que estamos como tan acostumbrados a la, a la colectividad, y en este momento se ve como, como ese diálogo, estamos todos conectadísimos en, en Latinoamérica, afortunadamente, eh, pero bueno, claro, todos venimos a trabajar acá porque acá es donde se puede trabajar. Empezando porque siete meses de cuarentena ya no, pero siete y contando. Eh, así que acá estamos y, y creo que traer estas formas también de, de trabajar acá. que no, no, no todo se trata del yo, no todo se trata de la belleza, no todo se trata de lo que nos dijeron que todo se trataba. Eh, veamos de qué se trata todo para cada uno y todo es válido, creo yo. Pues, cogiendo un poco fío también lo que comentabas antes de las posibilidades de Internet eh, como espacio público. Uh -huh. ¿no? Estaba pensando en lo que, en lo que sucedió eh, eh, a Nati y e a ti en, uh -huh. en Pinta Malasaña. ¿no? Uh -huh. que, que, que, que al final también es una manera de. Sí. De, al final terminamos haciendo mur incluso muralismo por, por Internet. Por internet ¿no? Sí, bueno, lo que pasó fue que Nati estaba en Argentina. Eh, yo estaba acá cuando pasó pandemia y no se paró la vida. Y resulta que teníamos un festival en, en Madrid que se llamaba eh, la Malasaña, eh, que ahí íbamos a pintar otras cosas. Y claro, estaba yo ahí sola sin Nati, ¿no? Y yo como, bueno, tengo que pintar, además necesito el dinero, así que necesito ir a pintar. Pero, pero como raro pintar sin nada, lo hago, pero lo hago como... En otra cosa, nos habíamos presentado como dúo a esta convocatoria y bueno, resulta que la mitad del dúo no estaba y no podía llegar. Y, y se nos ocurrió esta cosa de hablar de las videollamadas en pandemia, ¿no? Que parece que de nuevo que se convirtió en lugar de ocio y de encuentro con los, con los seres que queremos, especialmente eh, para los que estamos lejos, lejos, lejos de nuestra familia, se volvió todo. Y era mi forma también de comunicarme con ella, que de nuevo no solamente es, es mi socia, sino es, es, es mi hermana y mi amiga. Eh, así que hicimos un, unos retratos de, de videollamadas. Yo la pinté a Nati en la calle, en, en, en Lavapiés. Y Nati me pintó a mí en tela porque ya estaban en, en cuarentenados y no podían salir. Y es como: ¿cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos hacer una intervención conjunta en medio de una pandemia eh, y por internet? Eh, y se nos ocurrió eso, como, probamos, como bueno, probamos esta idea, a ver, y está el recuadro, cuando yo pinté a Nati, el recuadro mío estaba vacío y ella me pintó a mí y el recuadro de, de ella estaba vacío. Entonces, como que nos completamos la imagen a distancia y, y una trabajando en casa y otra en, en espacio público. Rarísimo. Pero bueno, fue lo que no se nos ocurrió y a mí me parece un bonito ejercicio y una bonita pregunta, en todo caso. ¿Qué va a pasar cuando nos quiten las calles como muralistas? que nos parecía como una cosa que no iba a pasar, y bueno, pasó, un montón de meses. Eh, ¿Y qué hacemos las artistas urbanas en eso? Como, ¿Qué pasa si nos quitan la calle como, como lienzo? que puede pasar en cualquier momento por las razones que sea? Y, y si hay acá colegas, eh, se los pregunto, algo para, para discutir entre todas, ¿no? Podemos perder la calle en cualquier momento, así que aprovechemos que la tenemos todavía. Y luego pensaba también, vinculado a Internet, ¿no? e, o, e también las cosas que hablamos muchas veces, ¿no? de las violencias que suceden en el espacio público, como, eh, como también sucede en el espacio virtual ¿no? de Internet. No solo las dificultades de acceso, que sea, por supuesto, eh, creo que la pandemia veo a confirmar que tampoco somos una sociedad tan avanzada como, como pensábamos, ni tenemos todos eh, ac los accesos que creíamos que teníamos, ni... ¿no? Mm ni los medios, ni las telecomunicaciones, sirven mm. para todo, ¿no? mm. eh, pero también pensaba en cómo se reproducen esas violencias que falabas en la rúa. ¿no? Estaba pensando un poco eh, en una anécdota que nos contó Lidia, Lidia Cao, que seguro que vos también sabéis, de cómo estuvo convidada pintando un muro en, en no sé qué espacio de, de Europa, eh, pintaron aparte también un muro libre, ¿No? E luego después compartieron pintaron repintaron por encima ¿no? eh, dejando como parte de la apeza para que se, se vise. entonces un Instagram en plan eh, random collab con Lidia Cao como de cachondeo ¿no? mm. eh, criticando pues a las muralistas y e a las mujeres toda una discusión ahí muy machirula de ¿no? sí, por, por Instagram de, de como poniendo no sé un lugar a Lidia en este caso en concreto sí, ¿no? y generando una discusión que yo, a mí me parece como la discusión más absurda del mundo de grafiteros contra muralistas que es como vale o sea, hay tantas cosas que las, las que podemos hablar que, que esa, esa esa rivalidad es como me parece de, de lo más absurdo muy muy de macho muy de, de partido de fútbol no muy muy River Boca eh, que invito también a las colegas a que no entremos más en eso, como si se quieren quedar ellos allá peleando, bueno, a él, bueno chao, me voy para otro lado. Eh, pero también como dejar de replicar como estas cosas que para mí es, es discurso de, de, la, de lo homogéneo, que no lo meten y como que a veces te lo crees eh, y no. Pero sí, sí, sí, eh, las violencias que pasan en ese sentido. Sí, yo me acuerdo de alguna vez tomé como un taller de, ¿qué se llamaba? Activismo. Eh, y te enseñaban en ese taller cómo moverte en internet siendo activista, ¿no? porque manejábamos, en ese momento estábamos como con la campaña del aborto en, en Argentina, con, con mi asociación, y de repente un día como la, nuestra página web caída, raro, raro. Nuestro, nuestro Twitter hackeado, así de un día para el otro. Nosotros, como que esto es tan extraño. Nos dimos cuenta que el día anterior de que pasara eso, se había publicado una nota de un periódico diciendo cuál había sido eh, las páginas más consultadas durante la votación de la legalización del aborto en Argentina y sorprendentemente nuestra página era la primera. Eh, como que, porque yo trabajo con economistas, es un, ojo, eso también es súper bonito, trabajo con economistas, con filósofas, con la diversidad, la diversidad, es todo lo que está bien. Eh, trabajó con economistas, entonces fueron como ellas fueron como muy precisas en la manera de, de contar los votos, como que nunca se adelantaron a, a, sí, habían votos que se sabía que iba a decir que sí o este que sí, pero hasta que como que solamente poníamos datos verídicos, porque eso es súper importante, sobre todo en esta época de fake news, y se ve que la gente valoró mucho eso, entonces nos empezaron a, a visitar mucho y de repente el otro día caía la página y nosotros como ¡ah! Eh, y hay maneras de moverse seguramente eh, a través de la Internet y, y las invitamos a todas, porque por ejemplo el uso de Telegram, que es como una, una aplicación ahí que está bastante bien, a, a otros buscadores, es el espacio, el Internet es un espacio súper recontrapolítico y nos, nos como que entramos como así va a buscar algo en Google, porque, porque en Google se buscan todas las cosas y es como no, hay un montón de herramientas eh, y, si, y si les dan ganas como hay que empezar a pensar cómo... Cómo habitamos ese lugar también, a través de qué redes sociales, compartiendo qué tipo de cosas, eh, porque estamos como mandadillas, me incluye, como decías, te aparece la cosa de Facebook que cambió, no sé qué, y tú sí aceptar, sigamos, y es como, ojo con esas cosas, que parece que el espacio público a lo largo va a ser la internet, y me parece que ya estamos bastante maniatados en un montón de cosas. Eh, sí, eso.